Hola mis hermanos de Cristados en la Gloria, querido oyente, hoy otra misión más aquí en la que conquista siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Hoy una palabra maravillosa, como siempre trae esas palabras del Señor, caminar con Dios, que es caminar con Dios. El Señor nos lleva a Génesis capítulo 5, versículo 22 y de eso sale como siete puntos importantes para caminar con Dios. Eh, si estás dispuesto, continúa viendo este video a escuchar la palabra de Dios. Cinco, eh, siete puntos que el Señor nos trae, siete puntos que realmente el Señor quiere. ¿Tú quieres caminar conmigo? Necesito que hagas esto. ¿Tú quieres que realmente mi presencia esté contigo? Bueno, el, eh, pon atento eh, ese corazón tuyo, eh, tu mente, mira lo que eh, y escucha lo que el Señor va a hablar de través de nosotros. Mira aquí en que eh, el Señor nos lleva a Génesis capítulo 5, versículo 22, y nos dice, y caminó Eno con Dios después que uh, engendró a uh, Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. imagínase Eno, está 300, caminó eh, Eno con, con Dios. ¡Qué maravilloso! Yo digo, ¡qué maravilloso es caminar con el Señor! ¡Qué, qué, qué maravilloso es como lo hizo Moisés! Eh, tener ese, esa comunión, ese tú-a-tú tú con el Señor. Hoy día no lo vemos. Vemos poca gente que realmente quiere caminar con Dios. Únicamente quieren un caminar con Dios, pero únicamente de prosperidad, de bendición. Pero no están dispuestos a, en ese momento de la prueba, en ese momento realmente de decir, yo, qui yo, an yo quiero, yo anhelo, está diciendo el Señor que tú sigas estos puntos. Pero la gente quiere, ok, cuadrar la palabra, cuadrar lo que ellos quieran a la forma que, que, que ellos quieren. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, oye una palabra maravillosa que nos da el Señor y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey. Y, y cuando el Señor nos dice Génesis en 5.22 que Eno en caminó con el Señor, uh, qué maravilloso es sentir que él tenía la presencia, que él seguía esos estatutos, que realmente Eno en quería ser partícipe, que de lo celestial, y mira que el primer punto que nos habla el Señor eh, en, esta, en esta misión, en el caminar con Dios, es la separación y negación propia, es morir ese yo, morir ese eh, yo, yo, yo, yo, yo y que todo es para mí, y que todo no sé qué, y entonces el Señor nos habla, en Primera de Reyes en el capítulo 8, versículo 53, mira lo que nos dice el Señor, que esa separación y esa negación propia de pensar Primero en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo en ellos, tercero en ellos, cuarto quinto. Él es nuestra prioridad. Él es lo máximo. Después venimos nosotros siempre a alabarlo. Y mira lo que nos dice en la primera de Reyes 8.53. Porque todos los apartaste para ti como heredad tuya de entre los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo. Cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Él sacó a nuestros padres, Él sacó realmente con su palabra, con el, eh, diciendo, yo los voy a sacar. Y el Señor se está diciendo, yo te voy a sacar de donde estás, de ese abismo. Pero tienes que morir al yo. No tienes que pensar únicamente en ti, en tu bendición. Tienes que pensar el que te hizo daño. Pero tú vas a decir, ¿cómo así que voy a pensar el que me hizo daño? Claro que sí. Ese es Dios. Dios es amor y siempre que cuando nos basamos en Su palabra, en la Biblia, eh, este libro tan hermoso que desde Génesis hasta de Apocalipsis nos habla amor, amor, amor y amor. Y es por eso que el Señor nos dice que Él nos apartó, nos sacó de Egipto. A mí me ha sacado de Egipto. Voy en ese desierto, voy en ese proceso y yo sé que tú también quieres seguir en ese proceso y pero te digo que en ese, en ese desierto vas a, ver, vas a ver momentos altos y bajos. Pero esos momentos bajos, tú siempre, eh, debes aferra, a, aferrarte más con, con el Señor y decir, Señor, haz tu voluntad. No, Señor, tú tienes que hacer esto y por qué me, y por qué me trajiste aquí a, a, este, a, este, a este desierto como el pueblo de Israel. Tú nos sacaste y nos trajiste aquí, mejor dicho, y estamos aguantando hambre, y allí estaba estado mejor, y vemos hoy un pueblo de Dios así. Ya te conocí, ya mejor dicho, ya no me va como me iba antes. Y es por eso que el Señor eh, está, está triste, porque su pueblo realmente no, está, no se está negando, no se está separando para el Señor. Un segundo punto muy importante que nos trae el Señor es eh, la santidad y pureza moral. Una santidad y pureza moral que debemos de morir a muchas cosas de nosotros, a la mentira, debemos... a. Uh, de, debes de morir a la codicia, debes de morir a la envidia, a todo lo que al Señor no le agrade. Porque eso es lo que te está separando del Espíritu de Dios. El Señor quiere que su Santo Espíritu esté contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero si tú no quieres que el Señor abra en ti, bueno, vas a tener una vida eterna, pero en el agua de fuego. La decisión de cada uno, uno una vez más, ya lo hemos dicho varias veces, eh, pero lo estamos repitiendo. Estamos repitiendo algunas cosas, recortándote que realmente el Señor te está buscando y por eso es caminar con Dios, es de tener una santidad y una pureza y por eso el Señor nos, nos lleva a Hebreos, capítulo, uh, capítulo 12, versículo 14, ahí, ahí hablaba, en ese capítulo hablan los que, los que rechazan la gracia de Dios y en ese versículo, el, el versículo 14 nos sigue, nos dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y la palabra nos está diciendo en Hebreos 12, 14, tú quieres ver al Señor Sentir su presencia, sentir su Santo Espíritu, y, pero tú dices, pero tengo mucha tribulación. Pero el Señor Jesús dijo, nuestro amado Rey, uh, dijo que íbamos a tener tribulaciones. Él no dijo que no íbamos a tener, que sí íbamos a tener tribulaciones. Pero, y ese es el día a día, ese es el, el segundo, el minuto, la hora, la semana, el año que, que estamos viviendo, que estamos eh, uh, luchando con esta carne y diciendo, Señor, te reconozco como mi Señor, no, pase, no importa lo que pase, Señor. Yo sé que hay momentos que uno dice, el Señor, basta ya, Señor, necesito más de ti, necesito ver algo, eso es lo sobrenatural. Pero en lo sobrenatural, te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, es que abriste los ojos, el Señor está cumpliendo sus, prom sus promesas en ti, y, pero si tú no lo estás viendo es porque no estás muriendo, uh, no, no te estás negando a ti, ti, a ti mismo, no estás teniendo esa santidad, esa pureza moral uh, ante el Señor. Otro, otro punto muy importante que el Señor nos habla, nos habla en Mateo 5.8, Bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente tú tienes un corazón limpio, por eso esa persona que hoy hablas por teléfono o vas al templo y dices que ah, crees, ah, alabas al Señor, y cuando cuelgas y sales del templo, mejor dicho, te vuelves un demonio. Entonces, realmente, ¿eso es lo que te está pasando? ¿Realmente tú crees que el Señor... ¿Puedo orar en ti? Claro que sí, pero es decisión tuya si lo vas a orar. Eh, ¿De qué sirve tu, eh, tener realmente, ir al templo, como le digo a unos hermanos, ir al templo, levantarse, darse, eh, en, lo, en, lo, en lo católico, darse golpes de pecho? Si tú realmente no vas a dejar que el Rey de Reyes, Señor y Señores, transforme tu vida, transforme eh, tu familia, tu hogar, te transforme a ti. A, a ti? Eh, tú dices, pero ¿por qué? Yo ya quiero morirme, yo ya, ya no quiero vivir, seguir viviendo en esta vida. No es decisión tuya, es decisión del Señor. Si lo que estás pasando es porque te está moldeando, o porque hay que, hay que morir a algo para que tú realmente tengas a ti mismo y tengas esa santidad y esa pureza moral. Ese es el segundo punto muy importante que el Señor nos habla. Un punto también muy importante es la gracia y la gentileza. Como, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, debemos, de esa gracia que recibimos debemos dar esa gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces el Señor en el nombre poderoso de su nombre nos, nos invita en el nombre poderoso una vez más de su nombre aquí. dejemos que uh, esa gracia realmente actúe en nosotros. Y mira que lo que nos, nos dicen Hechos 4.23 y con, y con gran uh, poder los apóstoles daban testimonio de la restauración del, del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Dar el testimonio de Jesucristo es la forma como hablamos, la forma como nos comportamos, la forma realmente de eh, mostrar que somos esos hijos de Dios. No únicamente eh, decir, porque tú te sabes la Biblia de Génesis, de Apocalipsis, yo creo que me las has escuchado muchas veces uh, repetir esta, esta misma frase. No, es el testimonio que damos. Y realmente, lo, si tienes autoridad de decirlo, es que si tú dices algo, hazlo como dice hijo de Dios, como hizo ese pueblo de Dios. Yo siempre he dicho que en esa gracia y esa gentileza es que tú como cristiano debes estar debes ser puntual en tu trabajo debes dar un buen testimonio hay cosas injustas, claro que sí hay muchas cosas injustas, pero eh, el Señor siempre mira al justo Aquellos, el abo, a, a, a, esa abominación a Dios aquellos que son injustos, aquellos que son eh, eh, no, no son buenos con sus hijos y la justicia es de Dios, algunas cosas queremos tomarlas como el problema en nuestras manos y realmente solucionarlo, pero lo único que podemos hacer, mis hermanos y no es lo único, es lo mejor esa batalla es la oración esa oración que hacemos todos los días, mañana, tarde y noche, y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey otro punto muy importante que eh, de este punto de esa gracia y gentileza que nuestro Señor nos lleva en primera tesalonicenses 2.7 que nos habla del eh, cuando el, el, el, el apóstol Pablo nos habla de su ministerio nos habla de que antes fuimos tiernos entre vosotros, como la, la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira que el, el mismo apóstol Pablo nos estaba diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Eh, necesitamos ser, como siempre lo digo, marcar esa diferencia. Debemos ser diferentes. Debemos ser, mostrar esa realmente esa gracia que nos están dando Está funcionando en nuestros corazones, en nuestra mente, en que una vez más, en que todo lo que tenga doble sentido no va a ser lo mismo, ya no para nosotros. Y yo siempre lo digo, y cada uno tiene ese libro albedrío, pero yo siempre digo, si ese copa de vinito o esa cervecita hace que el Espíritu de Dios te esté alejando, ya es Para mí, y yo siempre le pido a... Señor, que mis familiares no tomen bebidas alcohólicas, porque yo siento que es como alejar el Espíritu de Dios para mí. Entonces, yo como yo cada día pido más al Señor que sea respaldando el crecerse en la gloria, el ministerio y otras, y la fundación, y lo que hacemos en la radio, con esa gracia y gentileza que Él nos da, así da para que la gente aprenda y para que y, y, y pregunten cuál es tu fórmula, pues la fórmula es que el Señor nos, nos inquieta que no hagamos esto. Y el Señor me inquieta a no tomar. Un alcohólico, no qué seguir tomando. A que pueda decir a otra persona, no tomes. Porque eso te aleja, eso te hace perder los sentidos. Pero no más es una servilleta una copita. Bueno, mi hermano, mi hermana, decisión tuya. ¿Quieres más? De reino de los cielos, tuvieras claro que sí. Bueno, te invito a que comiences a morir a eso. Otro punto muy humilde. Oh. Importante, mis hermanos, este, este punto, eh, son todos los, los puntos son maravillosos, pero este es muy importante, la humildad y ternura. Y en Hechos 29, 19, cuando aquí nos habla el discurso que despedía de Pablo uh, a mi, en Mileto, mira lo que nos dice en Hechos 20, 20 19, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los ruidos. Muchas veces... Vienen lágrimas, vienen piedras, eh, primero de la familia, después de las personas que están alrededor de nosotros. Pero bueno, cosémonos porque esa eternidad va a ser mejor de lo que estamos pasando ahorita. Esto es pasajero. Queremos a veces como, como que una vez más tomar el control del problema de nuestro mano No, oremos, Señor, si está pasando esto por algo... Es por algo, Señor, me goz, goz, goza tener el Señor lo que está haciendo en el nombre poderoso de su nombre. Y maravilloso el Señor como obra en cada una de vuestras, de, de vuestras vidas. Y por eso debemos ser humildes y con ternura. Mira lo que nos dice Efesios 4:22. Nos dice eh, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lo que estaba hablando hace unos segundos, unos minutos, de. De esa cervecita, de esa copa de vino, si sí, sí, para mí y que fui alcohólico y, y el Señor eh, fue el que me rescató, ya ese tomar no va conmigo porque siento es como que alejarme de la presencia del Señor. Algo muy importante es que yo siempre el, el ejemplo que pongo es, por, ejem, eh, por ejemplo, perdona la redundancia, eh, que si tú le dieras marihuana, cocaína a tu hijo en tu hogar, ¿Tu hijo se comportaría como el hijo que tú quieres? Tú dirías, ¡claro que no! O un sobrino, o un, o, o un familiar ¿Se comportaría? Tú dirías, ¡claro que no! Bueno, yo siento que el Espíritu me está diciendo, no hagas eso. ¿Quieres más de mí? Llénate más de tu presencia. Embriágate más de mi presencia, de lo celestial. Y lo que cada día le pido al Señor, uh, por medio de, de este gran ministerio, que seamos en la gloria, y aquellos ministerios que que eh, el Señor pone en nuestras mentes, en nuestros corazones para ayudar también, porque eso es lo que necesitamos, ser humildes y ayudar a los demás, lo que nos enseñó uh, en nuestro amado Jesucristo, ayudar al prójimo. Entonces, mira que hay otro punto importante rápidamente, el celo y la energía, esa, ese celo, ese celo que a veces la gente, pero ¿por qué el hermanito es así? En el caminar con Dios uno no puede tener celos, tenemos que, tienes que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y por eso el Salmo 119 del ciento, del capítulo 137 al 139, mira lo que nos dice, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios, tus testimonios que has recomendado, mi cielo, me ha consumido porque mis enemigos se uh, cuidaron de tus palabras. Cuidado con esas palabras. Y mira que lo que dice, justo eres tú, él es justo. Él es, él es misericordioso, tus testimonios que has recomendado, tus testimonios que has recomendado mi cielo me, me ha consumido porque mis enemigos me uh, olvidaron de tus palabras. Mira que hay, hay, hay muchas cosas que nos dicen los, hermanos, los mismos hermanos en la fe, nuestros familiares, pero debemos hacerle caso mismo. Siempre tener, yo siempre digo esto, siempre le digo al Señor, yo te tengo mi mente, mi corazón, Señor, duele claro que sí, a veces lloramos, claro que sí, pero ahí se ve y el Señor eh, te, te irá mostrando tu madurez, te irá mostrando realmente en qué nivel de gloria vas tú, tú quieres más, una vez más, sí, bueno, sigue dejando que el Señor procese y si ese, si ese chisme o esa parte que, que dijeron de ti te duele, uh, como seres humanos va a doler, pero... No vas a responder como antes, no vas a actuar como antes. Gloria a Dios, te felicito. Vas en buen camino. Y si no, a comenzar a trabajar en esa parte y siempre dándole la gloria, la honra a nuestro Señor. Filipenses 2:30 nos dice: Porque por la obra de Cristo estuvo uh, próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, Señor, porque nos perdiste tu vida, Señor, porque realmente si el Señor. No, uh, no hubiera pagado ese precio, yo me pregunto hoy en día qué pasaría con nosotros. Yo creo que ya por esa gracia que hablamos hace, una, hace, un, hace unos minutos, esa humildad que el Señor nos está dando, eh, le damos gloria, honra y poder al Señor. Un número otro punto, Dos puntos más para terminar, la paciencia y la benignidad. Uh, mira que en la paciencia de la divinidad debemos ser pacientes, debemos ser pacientes a él con los hermanos. Hay veces que, uy, tú dirás, no, pero no, este hermano no quiere entender. Bueno, bueno, llega un punto y como le digo a algunos hermanos en la fe, eh, uno, le, uno los direcciona, uno les dice qué debe hacer, porque la comunión es entre eh, ese hermano y Dios, no el hermano yo y como te transmitiéndole a, a Dios, no. Uno puede hablar con el hermano. Uno puede tener, y uno tiene esa paciencia, pero llega un punto y le dice, Señor, te lo entrego a ti, Señor, te lo entrego, ya porque humanamente no quieren hacer caso. Y el que, pero el que hace, ¿quién hace la obra? Jesucristo. Él es el que hace la obra. Y por eso, en Colosenses 1, 11, mira lo que nos dice: fortalece, uh, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y. Longaminidad. Longaminidad es generosidad y amplitud de, de ideas y de conducta. Entonces, que esas ideas que tú le estás a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu familiar o a, o a ese compañero de trabajo, que sea con amor, que sea realmente diciendo, bueno, eh, es, eh, yo pues pasé, si has pasado por eso, digo, mira, yo he pasado por esto, y yo creo que al caminar con Dios me ha enseñado realmente a depender más de Él, a realmente a que... Sin él no soy nada. Y que caminar con Dios y tener esa comunión con el Señor me ha enseñado a ser uh, benigno y paciente. Eso es lo que debemos hacer. Y lo que nos ha enseñado nuestro amado Cristo, qué paciencia ha tenido con cada uno de nosotros. So, mejor dicho, yo digo que cada vez que abrimos nuestros ojos, por su misericordia nos abre los ojos, pero dice, oh, ¿qué va a hacer hoy? Él? ¿Qué va a hacer eh, eh, Car eh, Carlos Andrés? ¿Qué va a hacer? Eh, el hermano, la hermana, ¡ay! ¿qué van, ¿Qué van a hacer mis hijos hoy? Ya sé lo que van a hacer, pero espero que no lo hagan porque tenemos el libre Albedrío esa decisión de tomar esas grandes decisiones. Y la gran decisión es siempre estar con Cristo. Ya para terminar esta hermosa, esta hermosa misión, mira que algo muy importante de estos puntos que hemos tocado, que ya es el número número siete, la fidelidad y la decisión sin competencia compromisos, una vez más, fidelidad y decisión sin compromisos, hoy en día vemos, pero si tú quieres ser sano, eh, daste diezmo y da, da aquello, y como que retando a Dios, retando a Dios, en que tú me das, yo te doy, y no trabajas así, Déjame decirte que no trabaja así, y por eso Hebreos 3.2 nos dice, El cual es fiel al que, co, que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Mira lo que Moisés hizo uh, y, a lo, y a lo que lo llevó. Y eso que Moisés también era necio, muy necio, por cuando el Señor le daba algunas órdenes, eh, Moisés como que, ay Dios mío, pero no somos somos seres humanos, somos imperfectos, pero la misericordia y la gracia del Señor, y algo muy importante que la fidelidad la fidelidad y la decisión de Moisés, lo hizo, lo hizo que eh, el Señor tuviera eh, esa compasión y esa misericordia de mostrarle su espalda a Moisés, la misma palabra dice que si vemos a nuestro, al, al Padre, ya nos morimos por la santidad, por, por su gloria, te alabamos Señor en el nombre poderoso de Jesús mira que Daniel nos habla también en el capítulo 3 versículo 18 y, nos da, y, y en este capítulo nos habla sobre los rescatados del horno de fuego y en el versículo 18 nos habla y si, nos, y, y si no sepas oh rey que no serviremos a, a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que, eh, eh, que has levantado mucho cuidado si estás, leva, si estás adorando a otros dioses, mucho cuidado que alguien se caminar con Dios Estás adorando al dinero, estás adorando a muchas otras cosas. Y Dios es un Dios celoso, Dios no te comparte. Dios te rescató y si no te ha rescatado, bienvenido. Si lo ves por primera vez, Dios te está abriendo los, el, los brazos a, a ti. Y el Señor te está pidiendo que tú abres las puertas de tu corazón y siempre le lees la gloria y la honra al Señor. Si no tienes alguna iglesia, eh, eh, puedes escribirnos que estemos en la gloria arroba gmeo.com o cegepastoral.criseosenlagloria.com o visitar nuestra página de internet te podemos conectar con un ministerio que te puede ayudar de sana doctrina y siempre eh, aprendiendo lo bueno del Señor, lo bueno y lo maravilloso que es Él, que abrimos los ojos, nos da de comer a pesar de cómo somos y siempre agradeciendo al Señor por este caminar y por eso. Eh, en estos puntos muy importantes que el Señor nos ha traído en el caminar con Dios, eh, es maravilloso que debemos tener, una, te lo repito, una separación y una negación, una santidad y pureza moral, una gracia y gentileza, una humildad y ternura. Uh, ese celo debe apartarse del caminar del Señor. Uh, otros dos puntos eh, es paciencia y la benignidad y algo muy importante. Ah, la fidelidad y decisión sin compromisos. Tú no le, no le exijas a Dios, más bien dale gracias a Dios por lo que ha hecho contigo, con tu familia, en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y, y si has cometido, y hemos cometido errores en nuestro pasado, bueno, el Señor nos está diciendo, olvídense de pasado, yo ya pagué un precio, vamos para adelante, pueblo mío, vamos a hacer cosas maravillosas. Y es por eso que el Señor nos lleva a siempre darle la gloria y la honra y y nos dio este eslogan aquí en este ministerio estamos en la gloria para hablar de Dios y estamos en esa gloria para decirle gracias Padre Celestial porque tú eres grande y maravilloso bueno, nos hemos alargado en este video hoy pero un video que debemos comprometernos siempre en de caminar con Dios y siempre antes la gloria y la honra bueno mis hermanos, nos veremos en otra emisión y antes de terminar te pido que cierres los ojos y oremos Padre Celestial, para la gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos gloria y honra y poder Señor te tenemos a, a agradecer, Señor, por lo maravilloso, lo hermoso, Señor, que tú eres, y nos das, Padre Celestial, de esa, de, de esa nos das de esa paciencia, nos enseñas a ser fieles, nos enseñas a ser Padre Celestial, no ser, nos, nos ser uh, envidiosos, Padre Celestial. Nos enseñas a, a que debemos de tener ternura, Padre Celestial a que debemos de tener un compromiso contigo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, a que debemos de tener una santidad, una gracia, y que debemos de negar muchas cosas de nosotros, a ese yo, Padre Celestial, y ponerte a ti, a tu Hijo, a tu Santo Espíritu, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido televidente eh... Esta ha sido otra misión. recuerda seguirnos por nuestra página de, de, de, de Cristianos en la Gloria y visita nuestras redes sociales y en esos videos dale un like y, o un suscríbete y si tienes comentarios, haz comentarios y siempre recuerda, da la gloria y la honra al Señor y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios, per, perdona que sea tan repetitivo, pero siempre le doy ese crédito, Él es el director, Él es el productor de todo esto y no dárselas sería negar a ese caminar con el, con el Señor. Bendición.